Persona es ilegal. Escucho la palabra refugiado y me cago. A pedir asilo en cualquier país, de la Carta Magna de los Derechos Humanos. Cuando escucho una palabra de me seguro donde vivieron, refugiados llamados daños colaterales, refugiados en manos de mafias haciendo negocio de la tragedia, violaciones y todo tipo de vejaciones deportaciones en caliente no hay excusa para no permitir la entrada a alguien que huye de una guerra gritemos fuerte porque esta unión europea está abriendo las puertas a un genocidio y solo se preocupa de no desestabilizar su economía. Europa se lava las manos, manos manchadas de sangre, aguas manchadas de sangre, tierras y aguas sembradas de cuerpos. Naciones unidas y los derechos humanos parecen ser todos, todos, somos inmigrantes, todos, todos, todos inmigrantes. El nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, además de violar los principios sobre los que se erigió, Europa le da la espalda a convenios y tratados internacionales, tales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el Estatuto Jurídico de las Personas Refugiadas, obligatorio para todos los estados, y establecido en el Convenio de Ginebra en 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1966. De una subasta, subasta de refugiados donde Europa acogía a 160.000 personas y España a 17.000 se ha pasado a un pacto que las deja sin derechos y sin refugio. Más de un millón de personas han llegado a nuestras fronteras y según ACNUR, el año pasado murieron en el mar 3.700 personas intentando alcanzar Europa. Y ya son 448 las muertes en lo que va de año. Miles de seres humanos viven en el barro, se juegan la vida en el mar y cientos de ellos ya han sido deportados para encontrarse con su propia muerte. El derecho de asilo contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos está en peligro, al igual que nuestra humanidad, si permitimos esta vulneración de derechos. Mi tío, su hermano, tuvo que coger a sus hijos, entre ellos mi abuelo, y tuvo que llevarlos hasta el sur de Francia, viviendo en condiciones infrahumanas. Después de aquello, deberíamos pensar que pudimos aprender de lo que sucedió, no solo aquí en España, sino también en Alemania, o en campos como en Auschwitz, sin embargo, nos encontramos que 80 años después no hemos aprendido nada. Parece que en estos países se nos han olvidado ya todo eso, se nos han olvidado todos esos millones de, de, de refugiados, ¿no? de este país, de Italia huyendo del fascismo, de los alemanes, las barbaridades que hicieron, tanto tanto dolor, tanto horror como ha creado este, este joven continente europeo, que tanto se pone las medallas de los derechos humanos y sin embargo ha sido donde los absolutismos más feroces han existido, donde han existido más campos de concentración y por desgracia es donde vuelven a existir los campos de concentración. no bueno, la ¡Genocida! ¡Unión Europea! ¡Genocida! Sí. <risa>